Compras terminadas, ahora es momento de ir a la cocina. Listos primos, ya estamos aquí en nuestra cocina latinola y vamos a ir con los ingredientes del ceviche ecuatoriano. 500 gramos de langostinos o camarones pelados. Dos tomates rojos de Canarias. Dos limones. Una cebolla. Cilantro aceite de oliva y una pizquita de sal. Preparación. Primero que todo, procedemos a pelar nuestros langostinos o camarones. Continuamos, primos, vamos ahora a picar la cebolla al estilo Juliana. ¿Cómo es el estilo Juliana? Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Como nos decía nuestro tío Genarito, la cebolla no se lava. Se la mantiene así para tener ese sabor picantito. En estos momentos es cuando aún la recuerdo a él. Si estás viendo este video, solo te diré que siempre te amaré. Y mientras yo me secaba las lágrimas, mi prima siguió con el tomate. va a gusto de la persona. O sea, hay personas que les gusta con cáscara y a mí, por ejemplo, no me gusta la cáscara del tomate. Entonces yo prefiero pelarlo porque hasta para, para picarlo finito... Luego también me ayudó con el zumo de limón y me dijo que quería darles el siguiente consejo. Cuando estén cocinando, siempre vayan recogiendo y limpiando todo lo que van usando. ¿Sí se ve o no? Sí. <ríe> Tal vez se cortan los o ¿no? no perfectamente. Sí, primos cortar el cilantro es otro paso de nuestra exquisita preparación. Añádele el zumo de limón Muy bien. ¿Sal? Sí. todas ¿no? Y tres. Agregamos el camarón y meneamos Agregamos. Agregamos los camarones. Y meneamos Y, y como pueden ver, primos, este es el resultado final de nuestro ceviche ecuatoriano, que lo acompañaremos con arrocito y canguil o las conocidas palomitas. Bueno, primos, este es el resultado final del ceviche ecuatoriano. Gracias a mi prima Claudia porque la verdad es que aún me queda mucho que aprender en la cocina. Prima, despedimos el video saludándola a la tía Carmelita que está de cumpleaños, ¿verdad? Hola, ¡Feliz tita. cumpleaños, tía! ¡Feliz y... cumpleaños! ¡Te quiero! ¡Besitos! respecto, pero no es una competencia de la Junta El no de Central.